En el año 2002, Lanza larga una nave espacial y la pone en la órbita de un asteroide. A su vez, la murga se pone a dar sus primeros pasos y larga este logo. Mientras, en el 2002, el peso argentino cae. A nosotros no se nos cae una idea. Y con este logo salimos a bancarla. En el 2004, después de 16 años de espera, vuelve a romperse el glaciar Perito Moreno. Más de 7.000 personas presenciaron la ruptura. A su vez, la murga la rompe toda con el nuevo logo, el cual fue apreciado por más de 100 personas. Entre familiares, amigos, vecinos y un par de amigos del vecino de un amigo, el verdulero. Mientras la selección argentina se alza con la medalla de oro en Pekín 2008, nosotros salimos a la cancha y metemos este golazo. Perdón, este logazo. El 2011 no se caracterizó por tener buenas noticias, realmente fue un año para el olvido. No, así este logo, inolvidable, no por lindo, no por ingenioso, sino porque nos acompañó hasta el 2017, año en el que la canción Despacito fue furor mundial, y este logo fue furor a nivel grupal, ya que lo tuvimos en remeras, gorras, tazas, llaveros y barbijos, hasta este año, el año del gran cambio, y el año de nuestro nuevo logo.